Nos encontramos en lo que viene siendo Avenida Zaragoza. Eh, la venimos subiendo en dirección hacia el tanque. Eh, a espaldas de nosotros se pues, encontrará lo que es la Alameda. Para mejor esta ubicación. Eh, vamos a hacer aquí una observación. Ahora esto con lo de Red Q, Que pues mucha gente tiene por ahí quejas, inconformidades. Sobre todo más que nada los usuarios. Estamos viendo que atrás de de estos letreros, de estas señalamientos de paradas se encuentran lo que son unas rutas por ejemplo aquí tenemos lo que es la 9 en primera eh, viene aquí marcado eh, vamos a avanzar un poquito más hacia lo que es la, la parada de, que se encuentra en la Zaragoza, casi esquina de insurgentes queretanos para observar qué otros números tienen aquella este, parada ¿no? Hemos llegado a lo que es a, a la parada o a la esquina de lo que es este insurgentes caretanos Zaragoza. Tenemos hacia lo que es allá abajo lo que es el tanque. Como podemos ver, bueno aquí ya está este, la parada. Tenemos aquí lo que son este.. Las, las rutas. Como pueden ver este no. este. ya no hay este.. El número 9 que hemos visto pues, allá abajo, lo que nos da a entender utilizando un poco de, de lógica, de sentido común, pues que, que obviamente esta parada de aquí eh, ya no es para que, para que pase, para que se detenga la 9, sino que más bien se va a tener que hacer parada antes de, de llegar al tanque, subiendo Zaragoza y ya no tiene por qué, o bueno, eso es lo que yo supongo, no he visto los libritos que están repartiendo por ahí, y en internet no he visto algo referente, de hecho en internet nada más veo lo que son por donde pasan las rutas, inclusive en internet están las rutas y también la opción de ver este, eh, dónde hacen parada cada, cada ruta, ¿no? Bueno, aquí solamente quería hacer este, mención de esto, de que en cada parada, bueno, va a haber este, rutas específicas que solamente van a detenerse. Eh, estaría eh, perfecto que cada usuario viera, este, pues, dónde, qué camión es lo que, lo que van a tomar y dónde la van a, la van a, la van a, la van a poner a parar para, para poder ascender o bien para, para descender de la misma, ¿no? Eh, aquí también pues, hay que hacer mención este, que pues, lo que es la ruta 9 se supone que no se encuentra lo que es en, en la lista que, que estamos viendo. Y bueno, pues como vemos, está, bien, está haciendo ascenso y descenso. Aquí pues no, no se puede señalar algún culpable si el chofer, porque también puede ser la persona que pues, quiere descender aquí. Y pues ignora que, que pues, también ya, ya no hace parar aquí la 9. Y por pues, caridad o por, por eh, dar un servicio este, de la ruta 9, pues desciende aquí la gente. Solamente hago, hago notar esas este, eh, observaciones que yo, he, yo estoy viendo. Para que pues, pongamos algo de apoyo, ¿no? De no estar criticando el sistema y mejor estar eh, apoyándolo y este, pues, aceptarlo, ¿no? es un beneficio para nosotros, pero si no, o sea, si no cooperamos con el sistema pues obviamente el beneficio nunca va a llegar ese es mi punto de opinión, cada quien tendrá su punto de opinión que, eh, que el sistema ahorita sí está eh, algo, eh, cómo se le dice, desordenado pues sí, en eso estoy consciente, pero como dije ya hay que pues, también poner nuestro granito de arena nosotros como usuarios, este, no poniendo tantas trabas bueno, eso es todo. Espero que, que el audio no tenga que corregirlo porque se ve un poco de aire. Saludos.